Hola a todos y a todas, bienvenidos al último eh, tema de este primer bloque de, de la asignatura TI y Geolocalización Estudio de caso. Eh, os Recuerdo antes de nada que si tenéis inquietud por estos temas podéis seguir mi usuario de Twitter, mi página en Facebook Geoconsultor o seguirme en LinkedIn, entre otros. Eh, centrándome en, el, en, este tema, en este tema 3 eh, os voy a ofrecer un listado de usos de la geolocalización en muchos casos a través de aplicaciones para móviles, smartphones o tabletas son aplicaciones que me gustaría que conocieseis para que os puedan inspirar eh, si os dedicáis a este mundo entre lo online y lo offline Trataré de, de no extenderme mucho en esas utilidades eh, y en sus características, tendréis unas indicaciones básicas y si tenéis más curiosidad me preguntáis o, o buscáis. Fundamentalmente os traigo ejemplos eh, para que realmente conozcáis esa, esa, esas posibilidades que ofrece la geolocalización. No es necesario que sigáis todos los enlaces, por supuesto que no quiero que os instaléis todas las aplicaciones, simplemente... Conocer lo que lo que os digo, eh, conocer esa aplicación que, que os presento y, y qué es lo que hace. Eh, este tema se, comporta una, se compone de una lección, un cuestionario tipo T con cinco preguntas. No hay práctica y el foro será de carácter voluntario. Os adelanto que, que será interesante. Eh, pues esto es todo. Cualquier duda que tengáis ahora o en el futuro, quedaros con mi correo electrónico y, y no dudéis en, en preguntar. Espero que, que la asignatura eh, por ahora y el final cumpla vuestras expectativas y que os haya despertado esa inquietud por, esos, por estos temas de, del marketing y, y de la geolocalización que considero que, que ofrece muchísimas oportunidades de futuro. Eh, es todo. Un saludo.